A la mano. PRTV Plus, nuestra. De fiesta, WPR y los cantores de Bayamón. Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica. Muy buenas tardes Puerto Rico, les saludo a José Figueroa, me encuentro disfrutando del espíritu navideño que nos acompaña acá en el estudio. Les doy la bienvenida hoy miércoles 7 de diciembre del 2022 a los sorteos de Wow Pega 2, Pega 3 y Pega 4 de la Lotería Electrónica. Ustedes han hecho sus favoritos, los mismos serán certificados por la auditora Isarel Román de la firma Auditores Aquino de Colorado Foreign Company y supervisado por el personal de seguridad de la Lotería Electrónica aquí en nuestros estudios. ¿Ya jugaste Loto Cash y doble revancha? Pues aún si no lo has hecho, estás a tiempo, porque esta noche Loto Cash tiene un premio de 570 mil dólares que te los puedes llevar en un solo pago, sin anualidades, al igual que la doble revancha que está en 485 mil dólares dólares Y tienes millones de razones para pegarte con Powerball, así que juega que esta noche tienes 100 millones de dólares que están esperando por ti. También importante, no olvides actualizar el app de la Lotería Electrónica para que estés al día con todo lo relacionado a tus sorteos favoritos y ver si eres un ganador desde cualquier lugar. Así que bájala ya.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 Le damos comienzo a los sorteos de la tarde de hoy Precisamente con el Wild Ball Y esta es el bolo que puede cambiar tu suerte Y el número ganador en el Wild Ball es el 9 Es el número 9 Ahora pasamos al sorteo de pegados Nuevamente, mucha suerte para todos Adelante con el sorteo Primer número 4 Segundo número 2 Los números ganadores en el pegados son 4-2 Repito, 4-2, el 42 Y tenemos ahora con el sorteo de Pega 3. Adelante. Primer número. 7. Segundo número. 1. Tercer número. 9. Los números ganadores en el Pega 3 son 719-719. Finalizamos los sorteos de la tarde de hoy con el Pega 4, donde usted tiene otra gran oportunidad de ganar. Adelante. Primer número. 1. Segundo número, 6. Tercer número, 1. Y el cuarto y último número que completa el sorteo es el 2. Los números ganadores en el Pega 4 son 1, 6, 1, 2, 16, 12. Estos han sido los números ganadores en la tarde de hoy. Muchas felicidades a todos. Entra a nuestra página oficial loteriasdepuertorrico.pr.gov para más información. Nuevamente, gracias por sintonizarnos. Nos vemos en el sorteo de esta noche a las 9. Que tengan todos. Excelente tarde.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 ¡Familia querida, aplauso, please! Llegó el miércoles, qué alegría poder llegar a su hogar nuevamente. Ya usted sabe, segunda semana, segunda semana del mes de diciembre. A 24 días de despedir familia el 2022 y mire, solo 17 días para Nochebuena. ¡Qué alegría! Así que esperamos que todos ustedes tengan estos hermosos días con sus familias para que puedan compartir y pasarlo bien sobre todas las cosas. Pero para hoy tenemos un programa sumamente variado, el cual usted no se puede perder ni un solo minuto, ya que precisamente vamos a comenzar en este preciso momento con lo que estamos celebrando un día como hoy. Tenemos... Tantas razones para celebrar, señores, diciembre. Tantas razones para celebrar. Y hoy, 7 de diciembre, es el Día Nacional del Algodón de Azúcar. ¡Qué delicia! Mire, esta golosina se creó por primera vez, para que usted sepa, en Europa, ya para el siglo XVIII. Y en ese momento era como muy caro porque esto se hacía pues manualmente, irónicamente.